Hola, ¿qué tal? Este es el cierre de temporada de Medialab TV Soy Jorge Bonilla, ya no como productor ejecutivo, estoy en faceta de presentador y estoy junto con dos profesorazos del pregrado, Sonia López y Daniel Hermelín Hola Daniel, hola Sonia Hola Jorge, hola Sonia y amigos del Media Lab, tal vez me recuerden por episodios como Amanecer, ahí veremos de la lista y por clases como Análisis de la Recepción, Seminario de Investigación, Comunicación Transcultural y por mis chistes finos eh, durante la, las clases, durante las reuniones, eh, esos chistes que me caracterizan. Profes, gracias por la invitación, estoy pero desesperada por ver este cierre y sobre todo, de saber cómo fue que se produjo esa primera temporada del canal de estudiantes de nuestro pregrado. Bueno, mi gente linda, mi gente bella, veamos ya sin más preámbulos cómo fue el inicio de Medialab TV. Hay un video preparado por el equipo de producción de la primera emisión de Medialab. Vamos a verlo. Hola, bienvenidos a La Ruta. Hola y bienvenidos nuevamente a Protagonistas de Ciudad. A partir de hoy iniciaremos otra forma de hacer televisión en nuevos medios, en la web 2.0, que es el sello diferenciador de nuestro pregrado. Hoy, hoy en directores, Jorge Saldarriaga, David Correa, Catalina Vázquez. Bienvenidos a Directores. Yo solamente quería ofrecerle comodidad. Profesor Jorge Iván, has cambiado mucho desde esa primera emisión... ¿Quién lo iba a pensar? Ahora sos todo un presentador. ¿Y qué tal si arrancamos con los detrás de cámaras? Me parece muy buena idea. Este talk shop tiene, además de este estudio, a varios corresponsales que nos acompañan y quienes nos hablarán de los programas que conforman Media Lab TV. Bueno, precisamente uno de los profesores del pregrado y también periodistas, Juan Gonzalo Betancur, desde algún lugar de la ciudad que no sabemos, nos dará eh, paso al primer programa de hoy. Vamos, Juan Gonzalo, ¿qué tal? Sí, compañero. Hoy veremos cómo estas comunicadoras lograron sacar adelante el programa Protagonistas de Ciudad, proyecto enfocado en diversos personajes poco conocidos de Medellín. Este proyecto tuvo como fin destacar la labor de cada personaje, que por sus funciones son hoy protagonistas de la ciudad. Hoy en Protagonistas de Ciudad, el Detrás de Cámaras. Eh, bueno, eh, haber pertenecido al grupo de estudiantes que semanalmente emitía programas para Protagonistas de Ciudad. Significó, ante todo para mí, una experiencia muy grande. El, es ganar eh, muchos conocimientos que antes no tenía, como por ejemplo, eh, el regular el encuadre, eh, manejar sonidos, el manejo de cámaras, el pedirle el favor a las personas que te colaboraran para, la, para los programas, para las entrevistas. Eh, significó también aprender a trabajar mucho en equipo, eh, tener mucha paciencia, eh, muchas cosas que, con las que ahora cuento que, que siento me puedo defender el día de mañana cuando me toque eh, estar detrás de una cámara eh, en el mundo de la televisión que, que antes no lo tenía. Bueno, la experiencia en Protagonistas de Ciudad durante estos tres meses y medio, eh, pues al final fue satisfactoria. Eh, yo creo que ninguna de nosotras nos imaginábamos que te, íbamos a producir un programa cada ocho días. Eh, yo la verdad lo creía imposible, eh, pero pues a la final se logró. Eh, fuimos como avanzando, como fue, fue, el programa fue como mejorando con el paso de las semanas. Eh, porque recibíamos pues, como los consejos de todos nuestros compañeros, de los profesores y pues ya a la final eh, tratamos pues, como de aplicarlos y cuando veníamos acá al centro a grabar eh, teníamos como que lidiar con las condiciones de luz, con que la gente no se atravesara, eh, con tenerle que contar el cuento a un personaje al otro personaje hasta que alguno nos dijera que sí. Eh, la búsqueda del personaje también era muy complicado, pero a la final pues tratamos de, de entregar un buen producto, tuvimos programas buenos, tuvimos otros programas no tan buenos, eh, pero a la final pues fue experiencia y fue enriquecimiento para nosotras eh, en cuanto a producción de televisión. Hasta aquí llega una emisión más de protagonistas de Ciudad, nos vemos la próxima semana con una nueva emisión. Hasta aquí una emisión más de protagonistas de Ciudad, nos vemos la próxima semana con un nuevo personaje Nos encontramos en la casa de Gloria Royave, ella trabaja con ángeles Ay, puta. Hola y bienvenidos nuevamente a... Otra vez, terapia con ángeles, sanación reconectiva Ella realiza terapia con ángeles, terapia con ángeles Ya no, he corrido, esta vez sí sale bueno, en protagonistas de Ciudad, eh, yo, yo fui la editora junto con mi compañera Angie, editábamos todo el material para sacarlo a producción, eh, me pareció un trabajo muy interesante, creo que aprendimos mucho en cuanto a trabajar en equipo, en cuanto a manejo de cámaras, en cuanto a edición, y aunque no mi énfasis no es en cibermedios, me pareció muy interesante esta materia, y, y muy agradecida estoy porque aprendí muchas cosas nuevas. El proyecto de protagonistas de Ciudad me parece un proyecto muy interesante, al principio pensé que era imposible de hacer y se tuvieron muchos inconvenientes, pero al final pues como pudimos sacarlos adelante. Eh, este proyecto pues como nos ayudó a afianzar los conocimientos que teníamos, dos, tanto en cámara como en edición. Eh, yo Mi cargo era editar junto con mi compañera Lady eh, nos co Consistía pues, como que en seleccionar los planos que estaban mejor grabados, con la mejor iluminación, con el mejor encuadre y luego hacer una línea de tiempo en la cual pues, quedaba el resultado final, que era el proyecto, que duraba entre 5 y 7 minutos. Creo que es una materia muy importante pues que ayuda a afianzar muchos conocimientos y que... Eh, también ayuda como a ver qué que inclinación tomar hacia la carrera. Hola y bienvenidos a esta última misión de Protagonistas de Ciudad. En, la Ay, es que en esta última emisión vamos a tener a Luis Ángel. P. Llegamos al final de protagonistas de ciudad. No es que no sé qué decir. Hasta aquí llega protagonistas de ciudad. Nos vemos pronto. Hasta aquí llega protagonistas de ciudad. Nos vemos pronto. Ay no, no es así. Hasta pronto. A ver, uno, dos, tres. Hasta aquí llega una emisión más de protagonistas de ciudad. Bueno, algo para resaltar eh, en el proyecto de protagonistas de ciudad durante todo el semestre, creo que fue la paciencia que todo, que todas teníamos al momento de grabar, eh, la disposición que teníamos, que pues como que adquirir eh, al momento de editar, eh, de repetir algunas tomas, de hacer las voces en off, de quedarnos hasta nueve, hasta las nueve de la noche editando. Eh, yo creo que fue como el, la persistencia y las ganas que tuvimos que echarle al proyecto para que pues, para que tuviéramos de pronto un buen resultado yo creo que fue un proyecto muy bonito eh, muy acogedor donde aprendimos mucho donde pudimos como afianzar nuestros conocimientos y, y donde nos, se nos presentó como por, la oportunidad de conocer los perfiles o la vida real de personas que no son tan reconocidas en la ciudad de Medellín, entonces creo que fue muy chévere el trabajo que hicimos este semestre. Eh, para mí, pues, y sí, creo que para todas el trabajo nos sirvió mucho para tener un ritmo de trabajo, enfrentar que aunque se presenten dificultades, uno tiene que responder por el trabajo, no puede sacar excusas y decir no, no lo voy a entregar, sino que así sea algo como no muy bien planificado, salga al aire para que uno vaya teniendo como la costumbre eh, como de tener un ritmo de trabajo y de entregar siempre las cosas cuando pues como que se eh, tiene una fecha específica. Y bueno finalmente yo lo que resalto del programa es el trabajo en equipo y haber como adquirido el conocimiento de la importancia de la distribución de roles para la realización del programa. Esto eh, puesto que no todas teníamos como las mismas capacidades o los mismos conocimientos en las distintas áreas que teníamos que trabajar, entonces hacerlo de esa forma eh, nos permitió pues como lograrlo de manera eh, pues más exitosa. Volvemos a estudio con el cierre de temporada de Medialab TV. Nuestra rejilla de programas también tuvo espacio para los magazines. Profesora, ¿es usted fanática de recorrer la ciudad? Por supuesto, Hermelín. Precisamente con la ruta conocimos diferentes lugares de Medellín y el entorno de esta ciudad. Pero dejemos que sea Jenny Giraldo quien nos hable de este magazine. La ruta fue un programa encargado de mostrar las diferentes opciones de entretenimiento que existen en la ciudad. La idea era hacer una especie de guía para que los ciberespectadores conocieran o se actualizaran sobre otras opciones que ofrece Medellín. Y los realizadores lo lograron. Veamos cómo fue su proceso durante este tiempo. Hola, mi nombre es María Laita Montoya, fui la directora del programa La Ruta. Lo que más me gustó de haber trabajado en este proyecto fue visitar todos los lugares que en los que estuvimos y también la oportunidad de trabajar en equipo. Otra cosa de las que me gustó trabajar en este proyecto fue los conceptos que aprendí, la dedicación, la disciplina, eh y manejar pues todos los instrumentos como la cámara, eh, aprender a editar. Lo negativo del proyecto fue que hubo muchos inconvenientes dentro del grupo eh, por eh, diferencias que teníamos cada uno, pero a la final pues lo pudimos solucionar y, y gracias a Dios pues pudimos sacar ese proyecto adelante y terminarlo al gusto de Diego Montoya. Mira. sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. ¡Despértate! ¡Hola, no, mi hijo! ¡Hola, ¡Despiértate, carne, carne! ¡Ay, no! ¡Por qué es tan perezoso! ¡Despiértate, por favor! ¡No se el ojo! Hola, yo soy Natalia Jaramillo. Fui la presentadora de todos los programas de la ruta. También algunas veces maneje cámara. Yo creo que lo que más me gustó del programa, pues, y de la materia de producción de televisión, fue todo lo que pude aprender, pues, como tanto en presentación, como en el manejo de cámara y cosas técnicas que no tenía, pues, como tanto dominio. Vaipenas, <risa> espera. ¿Cómo lo más complicado pues o lo más difícil creo que fue el trabajo en grupo pero creo que salimos pues súper bien eh, con todo to logramos pues como superar como los inconvenientes y antes fue un aprendizaje más ¿Y te pueden, aprender datos curiosos pueden aprenderse ya? datos curiosos y aprender eh, creo que pues como la experiencia que más recuerdo de mi rol como presentadora, que fue como medio charra, fue que me tuve que poner la misma ropa muchas veces, y pues tres días con la misma camisa, y vuelvo y traigo la camisa, y grabar, pues como repetir muchas tomas, ir varias veces a los lugares, pero igual, todo fue parte como del proceso y fue muy chévere, me gustó mucho. Hola, mi nombre es Laura Lince, en el programa La Ruta fui la camarógrafa. Era un papel totalmente técnico, al principio fue un reto para nosotras porque no sabíamos cómo manejar la cámara, nunca habíamos tenido experiencia con la cámara. Entonces fue como un proceso de aprendizaje de, durante todos los programas. Vamos a ver la preparación de uno de los platos recomendados. Es tan simple como contar hasta tres. <risa> Tuvimos clases de composición, de cómo eh, encuadrar cada objeto para que se viera eh, limpio, para que se viera estético. Eh, entonces fue un proceso de aprendizaje a lo largo de todos estos programas. Desde su nombramiento como Casa Museo, este lugar se va a convertir... No ¡Váyase! ¡Que se vaya! Bueno, eh, lo que más me gustó de las grabaciones fue el proceso de aprendizaje. Aprendí mucho, ya sé cómo manejar una cámara. Lo más difícil fueron eh, trabajar en equipo. Fue muy difícil, no nos pudimos organizar al principio, tuvimos muchos problemas. La Casa Museo del Zoológico se hizo con la... Bueno, mi nombre es David Cosi. Yo fui el encargado de las animaciones del programa La Ruta. Me gustó mucho el trabajo que tuvimos este semestre, hubo, hubo algunos inconvenientes con los compañeros de trabajo, pero se logró salir adelante y lograr un buen programa. Lo que más me gustó fue aprender nuevas herramientas, en este caso aprendí a utilizar más After Effects, que es un programa de animación el cual nos brindó el profesor Diego Montoya y que me fue de gran ayuda para nuestro programa. En fin, fue una experiencia muy buena, me gustó trabajar con mis compañeros y compañeras, Vealas, vealas, que editando y vealas jugando. Es <risa> <risa> fue algo muy agradable, aprendimos mucho a pesar de la exigencia del profesor que fue algo positivo para nosotros y esperamos seguir trabajando con esa tenacidad. Mi nombre es Luisa Soto, yo fui la editora del programa La Ruta, eh, lo que más me gustó fue el trabajo en grupo, aunque tuvimos pues muchos contratiempos, pudimos sacar adelante nuestro programa, eh, lo que menos me gustó fue de pronto escoger los lugares, porque era como algo que nos podía gustar uno, los otros no, y después para ir a grabar pues como qué queríamos hacer en el lugar, a la hora de que el profesor exigía para, pues con el tiempo que teníamos que entregar un día, otro día no se podía, sí, eso pues la verdad fue muy bueno porque uno se daba cuenta de lo que uno podía hacer y lo que no podía hacer. Y otro lado fue como la exigencia que él nos, que nos mostró porque como él decía, eh, nosotros podíamos expresar más de lo que nosotros teníamos, eso fue como lo que más me llamó la atención. Bueno, esto está muy bueno porque estos pelados pilos del pregrado han logrado realizar 50 producciones en tan solo tres meses. No nos pongamos trascendentales porque ya lo hicimos en el lanzamiento del Media Lab y sigamos, continuemos con la que estamos viendo. Así es Jorge, ahora vamos a ver el detrás de cámaras de un programa que nos presentó a los talentos audiovisuales de nuestro pregrado. Estamos hablando de directores. Eh... Pero, ¿quién es nuestro corresponsal para presentar este programa? ¿Dónde está? La verdad es que producción nunca nos contó quién será. Una sorpresa. Bien, miremos de quién se trata. Amigos, ¿qué tal? No sabía que yo era sorpresa. No, no, no. Nunca lo he sido. Soy Carlos Mario Correa. Por aquí en Sabático, con algunos tropiezos de salud... ...pero dedicado de lleno a la investigación... ...eso es un privilegio que me ha dado la universidad... ...a la cual le agradezco mucho... ...pero como me ven poco también me han dejado descansar ustedes... ...me han llamado para tareitas... ...de un lado, de otro, en fin... ...estoy muy contento... ...que me sigan teniendo en cuenta... ...y esperando volver pronto a las clases de periodismo... ...mientras tanto entonces... ...ahora caliento motores como en mis viejos tiempos de corresponsal... ...como me ha gustado siempre en la calle cerca de la gente, viendo la vida transcurrir en directo. Y como ya lo dijo Sonia, mi labor es presentarles el programa que se dedicó a mostrar el talento audiovisual de los nuevos realizadores, muy buenos por cierto, y a los cuales les deseo mucha suerte y, y mucha dedicación y vocación permanentes. El programa Directores, para mí excelente, hecho por verdaderos gomosos, que sin estar vinculados a una materia y eso me parece muy importante quisieron hacer parte de Medialat TV veamos 543 directores fue una experiencia muy bonita porque a nivel personal fue un reto eh, presentar es muy difícil y sobre todo cuando hay invitados eh, porque hay que hacer diferentes preguntas y la cámara intimida mucho 3 2 hoy estamos con Arturo que es un estudiante de comunicación social Arturo tiene apellido entonces ante todo un reto y ya a nivel como del trabajo que se hacía en Media Lab fue muy bonito que hiciera parte de la, de la programación porque no era algo que estaba sujeto a una materia sino que fue iniciativa de Diego el profesor eh, de Camila y Mía Directores era básicamente esa idea, unir cosas que queríamos, ¿Qué queríamos en ese caso, el cine, el cine nos llevaba a la producción audiovisual y qué bueno empezar a, a destacar a esos pelados que están haciendo esos primeros pinitos, digamos que no en cine pero sí en producciones de ficción y audiovisuales. Pues al principio yo fui y a Diego para trabajar en Media Lab, no sabía que estaban empezando a hacer lo de Media Lab TV y fue una experiencia muy bacana porque pues nunca había tenido experiencia como camarógrafa como edición pues como editora así pero en tecnologías audiovisuales pero no la había pues como que no había mejorado como lo, pues como la edición como tal entonces fue un proceso muy bacano aprendí muchas cosas Hola Catalina y bienvenida directores y Hola ¿sabes? muchas gracias por la invitación. Oye, ay no, no puedo, no, no puedo decir oye yo era la presentadora de directores, eh, lo que tenía que hacer como presentadora, además de estar todo el tiempo en, en, eh, frente a la cámara, era buscar los directores para hacerles entrevistas, planear las entrevistas y, obvio, verme los cortos o los videoclips que presentamos. Entonces, era crear el programa y el contenido que iba a estar en cada emisión. Una familia y una televisión. Problemas de cotidianos, no, no, eso es horrible, no, quiero a mi mamá, perdón, perdón, perdón, sí. mi mamá me da ánimos, ah. como yo estudio ciencias políticas, yo nunca había pensado ser parte de nada audiovisual, pero me gustó la idea, me parecía bonito el tipo de trabajo, entonces como que dije, sí, hagámoslo, y a medida que fue pasando el tiempo, vi que me gustaba muchísimo más de lo que en algún momento me pude imaginar En directo también hay Espacio para el videoclip Hoy Jennifer Argades nos contará sobre el videoclip de Volcánica No, ella solo tenemos el videoclip Lo más difícil eh, Las... Las... Las presentaciones iniciales de los cortos, eso lo tuve que repetir muchas veces, cada intento de grabación, eran cinco o cuatro veces, repitiendo la caminada, repitiendo el texto, porque es muy difícil aprenderse lo que hay que decir, y como les dije ahora, intimida demasiado la cámara, entonces eso siempre, me voy a reír toda la vida de todo lo que tuve que repetir la entrada y, y pues esas cosas. <risa> Se me Estudiante de la Universidad de Afit de Comunicación Social y pertenece al grupo de. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí, sí. <risa> Ay, no me puedo quedar ahí y decir David. ¿Oye? Hoy, David Correa. <risa> Hoy en directores. Di... <risa> Joder, sí, a... ¡Puta Diego! <risa> ¿Ya? <risa> ya, y llegué hasta aquí ¿Por se volvió un compromiso? Fue porque, no sé, como que le quería meter toda Al principio uno no estaba, pues yo no estaba tan comprometida Como que, no sé, y, y de hecho con el tiempo Pues uno va viendo mejores resultados, por ejemplo, en la edición Y uno sabe que tiene que tener como más cuidado con ciertas cositas No sé, se volvió un compromiso Como por, por reto personal también pues pensar que es algo que lo va a ver la gente y en ese sentido eh, no solamente puede ser eh, un trabajo para mí, que a mí me interese, sino que tiene que ser algo que sea atractivo para las otras personas. La búsqueda de dos hermanas, la búsqueda de la verdad, un camino de cinco horas para encontrar un recuerdo perdido. Eso se realizó en el cortometraje Universo Humano, realizado por estudiantes de comunicación social de AFIP, adaptado de un cuento de Elmo Valencia con este mismo nombre. Hoy en Directores, Jorge Saldarriaga, con su documental, Hombres de Cámara en Antioquia. Tiene que tener plan A, plan B, plan C, porque muchas veces las cosas no salen como uno se espera. Sí, sí, en medio ya tengo todo un plan. Aquí voy a decir unas cosas, después caminaré y después aquí digo que en Directores hoy vamos a estar sí. con Jorge. Y eh, hacer un poquito más cuidadosa, pues como, pues encuadrar mejor cuando, cuando estamos grabando. Y a editar, aprendí mucho de edición. Yo creo que así, pero muy pelle, es que es como toda ruda así, pero es lo más cómodo, en realidad es lo más cómodo. Es que así me veo como una profesora. Y así me veo como una monja, o sea, es terrible. Mejor así, prefiero ser una ruda. Pero por ejemplo, ¿puedo ser así y caminar como una profesora? No, es que no puedo caminar como una profesora, sería horrible. ¿Usted no visto que todos los profesores caminan así? Todos, todos, es súper brutal. Ahora respeto más a las presentadoras de televisión. Es mucho más diferente lo que, pues, la visión que tenía antes de ellas, porque decía, pues, es un trabajo muy fácil porque se equivocan o porque son tan posudas. Pero a la hora de la verdad ser parte de como ese proceso de, bueno, sos una presentadora, qué hacen las presentadoras, hay que sonreír, hay que ser fluido y es, es muy difícil, es muy difícil con un texto preparado y con, con una rigidez en las, en, pues como en las estructuras de los programas ser suelto. Entonces como que decía, bueno, yo no quiero ser una presentadora tipo farándula, pero sé que tengo que tener algo de presentadoras. Entonces, como dije ahorita, el mayor reto fue ese, ser la presentadora. Después de directores, me gusta más la televisión y aparte que uno aprende como a valorar ese... Ese, como ese proceso de producción que normalmente no lo hace uno cree pues como que esos programas salen porque sí y es un trabajo como, pues, como que se tiene que hacer muy cuidadosamente Cuando vos haces las cosas que quieres yo creo que no hay, no hay nada difícil porque lo técnico nunca puede ser difícil porque porque lo técnico se aprende y porque el desgaste de la producción se tiene que terminar gozando, entonces yo creo que no hay nada difícil cuando vos querés hacer una cosa con amor y ahí había eso, en directores había amor porque porque los que lo estaban haciendo ninguno estaba ganando nada de ahí nada más allá de un placer y eso es lo importante, yo creo que uno siempre tiene que sentir placer cuando hace las cosas me encantó ser parte de este proceso, me encantó sentirme acompañada Saber que somos un equipo, que en comunicación se trabaja en equipo y, y que solamente apostándole a cosas sencillas se pueden hacer cosas importantes. No solamente pues para que la gente se sienta orgulloso de uno o, o se reciban los aplausos, pero ver lo que pasó el día de la inauguración del Media Lab y, y ver a la gente contenta con lo que se estaba haciendo fue muy importante para mí. Esto más que una que un favor a, al pregrado, fue un favor para mí, me gustó mucho y medio y, y lo que decía ahorita, para mí fue un descubrimiento en, muchas, en, muchas, eh, aspect, en muchos aspectos. ¿verdad? Bueno, ahora es el momento de llegar a las producciones de ficción de Media Lab TV, unas producciones que a mí realmente me engancharon, yo me reconozco como fan de La Lista y de Fobia, vamos a entrar entonces con ellas. Ahí estoy de acuerdo con vos, Jorge. Yo también me enganché con esas series, sobre todo lo interesante es cómo las hicieron. Veamos por ejemplo a Fobia. Capitán Planeta, ¿estás por ahí? ¿Alguno de ustedes sabe qué es un toco o en qué consiste el tratamiento médico para una fobia? Seguro la mayoría no tiene ni la más tremenda idea, al igual que el grupo de realización de esta webserie Fobia cuando empezaron con su proyecto. Ese reto lo tomaron sin siquiera saber en qué se embarcaban, pero tampoco es que ellos seis la hayan pasado maluco. La sufrieron, eso está claro, pero exploraron, conocieron y produjeron una verdadera propuesta que se prestó siempre para nuevas ideas. Cabe agregar que, que rieron a más no poder, tanta psicosis reflejada capítulo a capítulo, traía consigo largos periodos de demencia creativa, a veces muy pertinente y otras veces... Más bien problemática, eso sí, nunca pararon de pasar la web. Como misión especial de detrás de cámaras, de fobia, entre muchas cosas, podrás eh, disipar la gran duda. Son Carlos y Juliana solo personajes o en realidad los alter egos de sus actores. Siendo sincero, yo voto por la segunda opción, aunque Carlos, digo digo, de Fabián, nos enteraremos al final. Y entre agobias y oprobias, hasta aquí llega esta fobia. Fobia es la historia de un sujeto con trastorno obsesivo compulsivo que le da por el lado de la limpieza. Entonces él le tiene asco y temor a todo lo que pueda representar suciedad o bacterias. ¿Cómo, cómo le voy a decir? ¿Cómo? ¿Hm? ¿Será que le cuento una vez por acá? ¿Será conectada? Por error asesina a la perrita de su novia y a partir de ahí se desenvuelve toda la trama Fobia empezó de la búsqueda de diferentes géneros, donde pasamos de que queríamos hacer crónicas y después evolucionamos a que queríamos hacer series pasamos por la idea de un amor en un paradero de una era más o menos como Amelie, una vida que se imaginaba que se imaginaba al hijo no, puras cosas así por el estilo pero todos en se nos enfrentaba la dificultad de qué iba a pasar durante 11 capítulos ¿Y Es esa voz eh. Es para que me está golpeando. Entonces dijimos, listo, no, pues, o sea, una buena historia que se puede salir es un man que está enfermo, desarrollemos la enfermedad, listo, hágale, ¿qué vamos a hacer? El man está enfermo con un perro, listo, mata al perro. Nos dijo, no, el perro tiene que morir en el tercer capítulo, entonces, mierda, ¿cómo vamos a hacer? A partir de ahí fue que empezamos como a desarrollarlo, pero ahí fue donde nació Fobia. Estamos acá presentes con... Carlos tiene toda una evolución durante la serie no solo desde la construcción de su perfil de obsesivo compulsivo con fobia a las bacterias sino también desde la parte actoral porque es asumir desde la actuación una herramienta para, la, para proyectar aún mejor lo que queríamos con Carlos No es que nos dimos cuenta algo en esos días que no es que Carlos ni Juliana está asumiendo nuestro <risa> personaje, o sea, no nos estén asumiendo, los estemos interiorizando, sino que es una exteriorización de lo que es el mundo. No hay nadie era más que claro, <risa> que es nuevo. Desde un principio se tenían claros todos los parámetros. Que tenía, que tenía que ser obsesivo-compulsivo, tener fobia a las bacterias, y aún más tener ese toque a veces sutil y a veces bastante grande de la locura y es un tema que a mí me apasiona mucho lo de la locura además porque en teatro me ha tocado hacer esos diferentes personajes de gente loca que está ahí luchando con su propio yo, me encarrete bastante con, con ese tema Lo audiovisual es mi talón de Aquiles, yo no soy muy visual entonces hice los guiones Sobre mi debut como actriz pues es muy charro porque la gente como que, okay, ay Natalia, estás actuando muy bien. Yo como que, sí, actuando. Yo te espero, como lluvia que me cae del cielo. Como que... Viento, como talla... eh, Bueno, mi experiencia con Fobia fue muy bacana. Pasamos muy bueno grabando. No pensé pues como nunca. Eh, actuar en nada eh, uno aprende como a valorar mucho también el trabajo de los de los actores sí tengo que me iré a la cámara. quiero cambiar mejor me cambio cierto sí y así me alejo de ellas <risa> me iré a la cámara sí. Otra vez. No vale, no vale. lo que más me gustó de trabajar con Fabia, no tenían como casi problemas, se ponían de acuerdo muy fácil, inclusive a veces les hacía recomendaciones porque, no sé, como que las acogía muy bien y era muy bacano trabajar con ellos. Ah, eso fue otra cosa que me gustó mucho, que me hicieron parte del equipo y fue muy bacano pertenecer al equipo de FOBIA. <risa> bueno, eh, el proceso de comunicación en FOBIA fue porque todos los días a, to a toda hora estábamos coordinando los horarios de grabación de la semana, eh, los implementos que se debían llevar para cada una de las grabaciones y además porque en algunas ocasiones durante la edición nos dimos cuenta que habíamos cometido algún error y teníamos que repetirla. Entonces el grupo que creamos en WhatsApp fue de gran utilidad para estar localizando a los actores, para pedirles pues que al, otro, al siguiente día llevaran en la misma ropa o los implementos que habíamos usado que fueran de ellos. Bueno, desde un principio Diego nos sugirió que no nos complicáramos con los instrumentos que íbamos a utilizar para grabar. Entonces nosotros, para no tener que prestar cámaras profesionales y así, decidimos intentar con nuestros celulares y con el computador portátil y nos dimos cuenta que la imagen realmente era de muy buena calidad que se podía hacer un buen producto sin necesidad de grandes complicaciones con la iluminación lo solucionamos desde la lucecita que trae incorporada el celular y a veces usábamos la luz natural que nos ingresaba por las ventanas de los lugares de donde grabábamos Yo creo que más allá de lo académico en FOBIA tuvimos una experiencia demasiado bacana porque nos enfrentamos a muchísimos retos. Nos enfrentamos a las diferentes ideas de todo un grupo que era bastante grande, en el que todas las ideas y opiniones tenían que ser tomadas en cuenta. También estar completamente empapados e informados sobre eh, lo que es una FOBIA, lo que significa TOC, cómo eh, actúa una persona con esta enfermedad frente a diferentes situaciones, entonces eso teníamos que estar demasiado conectados y demasiado informados sobre el tema además el enfrentarnos también como a las nuevas tecnologías y lanzarnos a, a grabar como con todo esto y, y procurar que todas las eh, imágenes y todas las cosas salieran bien sabiendo que eh, estábamos pues como utilizando una herramienta que era prácticamente nueva para nosotros <música> Gracias a todos los que se a esa iniciativa de construir. ¡Pam, <música> <música> <música>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 Even if I'm far. Estamos llegando poco a poco al final de este especial de temporada de Medialab TV, pero nos faltó una serie que nos atrapó de principio a fin. Claro que sí, Sonia, a mí la lista, y lo dije desde siempre, me encantó, lo tuiteé incluso, además porque en la lista los buenos actores que hay allí, aparece un actor que yo creo que para el próximo semestre habrá que quitarle los cursos para que continúe en la series de Medialab TV, que es el profesor Daniel Hermelín. Profes, es que a eso de ver novelas para preparar las clases de recepción, hay que sacarle provecho. ¿Quién quita que para la segunda temporada de La Lista me vuelvan a llamar? Por supuesto, mi Dani, yo quedé matada cuando te vi. Eh, Ave María, qué talento, sobre todo la prosodia que le pones cuando dices preciosa. Bueno, pero demos paso a ver cómo se hizo La Lista. Hola a todos, me encuentro en el Medialab TV como enviado especial de la serie universitaria La Lista. La historia de tres amigos, Antonia, Santiago y Cristóbal, quienes cuentan sus vivencias y sus historias amorosas a través de la webcam. Espero que estén dispuestos y preparados para mostrarles el tan esperado detrás de cámaras de este programa, que cautivó durante 11 capítulos a un sinnúmero de personas. Este proyecto fue realizado por seis estudiantes de comunicación social, quienes con iPads y mucha creatividad, Lograron llevarlo a la web 2.0, comprobando de este modo que la realización de televisión en red sí es posible. Un momento. Me acaban de avisar que el detrás de cámaras está a punto de empezar. Los invito a ver cómo fue el proceso de creación y grabación de esta maravillosa serie. I can't, I can't, I can't. Fue. No, pues, puta, no esto no Subió hasta, hasta el de varios pues, de la ciudad. ¿Dónde vamos? al colombiano. ¿A qué? Que por las llamas? llaves, porque Mariana nos entregó la del closet, yo creo. Andrés nos llega, hasta que llegaba a las dos. Y grabamos hoy por él. Grabamos hoy por o sea, si no hubiera sido por él, eso no hubiera pasado. Entonces, como llevamos. Como llevamos 40 minutos también esperándote a ti, te va a tocar esperarnos tú a nosotros. Que sí, aprovechen que sabes, es la única que que nos van a ver fuera. Sí, estas series es bajo presupuesto para Carlos todos los días. Si sí, hubieran celadores, como bonito. No, mi hermano fue al tipo latino cuando No, no. Nos dijiste nos que porque no habíamos hecho un curso. ¡Qué horror! Qué Bienvenidos a la casa de la lista. Este es el cuarto de Andrés, que viene viendo básicamente la sala en la que todos nos dispersamos y almorzamos de vez en cuando. Cuando se alargan las jornadas. Este es el balcón, nuestra luz natural. haciendo oficio en la casa de Mariana para agradecerle todo lo que nos ha prestado el espacio. Aquí me colgué los cucos. Mariana ha sido una persona muy bonita y muy importante en este proceso. Nuestros actores que todos fue como, ve, haceme un favor, actúas, no sé qué. Por ejemplo, yo fui la que le dije a Andrés, él se siente completamente timado por mí. Yo llegué engañado porque a mí lo que me dijeron fue como que, ella ayudarnos un día o algo así. Me dijeron, hey, ¿por qué me ayudas? Y yo, ah, sí, claro, no, con mucho gusto, es una boda. Y ya cuando llegué aquí grabábamos, me enteré que era el cabezote de un programa de 12 capítulos y que iba a estar todo el semestre grabando capítulos, y yo, no. Ey, esa trace es muy porno, por favor. <risa> bueno, afortunadamente tenemos ahorita los rayos del tío Sol. <risa> Mucha cachiva por ahí, pues que. Ay, Dios mío, Dios mío es que cachiva. Serie. Casi que me muero, yo me senté a las escaleras y yo pensaba, yo Dios mío, eso va a ser demasiado complicado yo con el trabajo, cómo vamos a conseguir los actores, cómo vamos a escribir. Hasta muchas pensamos en cancelar, pero al final yo dije, no, pues uno se tiene que poner retos en la vida, eh, aparte de todo no conocía a nadie, conozcamos gente, aprendamos a trabajar en equipo y al final lo logramos. Yo decía listo, al principio conseguir actores, imposible, nadie podía, nadie tenía la disposición, ni el tiempo ni nada, después los encontramos y escribir el primer guión. Nosotros no tenemos mucha fortaleza en cuanto a líneas dramáticas, en cuanto a conflicto, mucho menos en la estructura de la serie que implica que haya un conflicto grande y pequeños conflictos entre los personajes. El personaje yo pienso que tiene ciertas cosas parecidas a mí, o por lo menos yo pienso que le he dado eh, parte de la personalidad. Mía a Santiago, eh, pero ciertas cosas que no compartimos mucho, por ejemplo sobre la espiritualidad y las energías y todo eso. Yo la verdad si escriben caca, Dios mío, armonía es una palabra que se repite por ahí 10 veces por capítulo, buenas energías 80. Entonces yo decía, no, este más, sí. hasta a veces me desesperaba, este man, se descansó, Dios mío, pero era bacano. Y hay ciertas partes del personaje que, obviamente, yo creo que sí tienen mucho de mí y pues no sé, como esa forma así a hablar. Estoy en el cuarto de Antonia. Fue un poco gracioso encontrarme con un personaje tan opuesto a mí, pero que en el fondo pues creo que todas las mujeres tenemos un poquito de, de Antonia que somos un poquito mimadas y desesperantes, entonces era como eso, como reencontrarme con, con eso que había en el fondo de mí, esa conciencia por allá, que me, que me decía, hey, aquí estoy, Antonia, y dejarla como fluir un poquito. era una serie pero no sabíamos ni qué íbamos a escribir ni de qué íbamos a hablar. Las tramas principales salieron de historias de vida de Mi Mejor Amigo y Mías, además pues de historias de un montón de gente que uno escucha por ahí. Resulta que hay que hacer un libreto para cada capítulo, hay que, pues, que darle eso obviamente a los actores, hay que ir a conseguir patrocinios. Es muy difícil editar porque no sé porque uno hay veces como que no no piensa en cómo queda para que el público o el televidente lo vea mucho más bacano sino que uno lo pone como uno quisiera que se viera entonces hay veces como que uno es egoísta con eso y para editar pues, uno tiene que pensar mucho más es en el público que en uno yo les propusí y les dije niñas por qué no nos dividimos la escritura la dirección la edición o sea que todas estemos haciendo todos los roles para que eso nos ayuda que tengamos ideas frescas cada vez en cada capítulo. Ah, no, no no Imagínate <risa> que, que nos va a tocar contar una historia así como emocionante. Estábamos en la habitación de Cristóbal y ya habían pasado varias grabaciones en las que nos habían dado pizza para almorzar. <risa> en casi todos los primeros capítulos sí. almorzamos pizza. Estábamos un poco cansados, la verdad Entonces decidimos hacer un plan macabro Pero que o sea que pareciera super cotidiano que salió de la nada, ¿cierto? No, no, 그다음에... Entonces yo le dije, ve, no, pidamos algo diferente pero estábamos buscando la forma de pedirlo, pero es pidiéndolo indirectamente. ¿Entonces? Ay, que quieren almorzar? Ay, ¿qué quisieran? ¿Usted qué quiere? Como algo diferente. ¿no? ¿Como algo diferente? ¿cómo qué? ¿Como que. ¿Como arroz chino? ¿Como una paella? <risa> si vaya a cocinar. Algo así como un filet miñón, algo diferente. ¿Puede <risa> ser como una, una casita chiquita, arroz chino para todos? ¿No? barato. Se me, se me, cuando nos dimos cuenta, todo estaba quedando grabado. O sea, el plan maquiavélico de que nos cambiaron el menú por primera vez en mucho tiempo quedó evidenciado. Ay, qué pereza que cuentan cismes y que yo no esté. Me lo ha dicho el viento: Eres para mí. Oh, hombre, oh, que me Estaba <risa> ahí <coughs> esperando el mal. Perdona ahí, parcial. Me, Ay, me ahogaba ahí, en los ojos que... Cuando estábamos grabando era muy chévere, si nos equivocábamos no había como esa presión Sino que nos reíamos de nosotros mismos y recochábamos un montón Ay, no, es que usted no está lista Ay, no Ay, no, es que usted no está lista ya no necesitamos cámaras gigantes ni trípodes ni un kit de luces gigantes para hacer un buen producto que tenga buena calidad que tenga buena imagen sino que simplemente si uno lo quiere hacer hasta con el celular se puede nuestros trípodes de cabecera eran un balde y también eh, cajas pues todo lo que nos encontrábamos el iPad es algo que le da una facilidad total pues como a la producción de esa serie yo creo que eso nos demuestra que realmente hacer audiovisual es sencillo y que las herramientas están ahí. Y este es el cuarto de Cristóbal, que por lo general es un cuarto de Maya. Y la directora se hace detrás del escritorio, en el closet. Dos. Dos. Obvio yo también soy una diva, pero obvio es muy parecido a Cristola como soy yo normalmente. Muchos de mis amigos que la han visto son como pues partes de escucharlos hablar historias inventadas, pues porque era como una parte de mi de pronto un poquito más exagerada. Obviamente, ay Hubo muchas partes en el momento, en la vida de Cristóbal, pues en lo que quiero registrar la vida de Cristóbal, que yo pasé por esas experiencias. Es que él es como todo lo que yo he esperado siempre. Ay no. Me da rabia conmigo esto de sentirme. Si uno deja volar la imaginación y quiere hacer cosas diferentes, eso realmente se puede. Definitivamente que se la metan todas, que al final logran cosas, pues yo sé que pueden lograr cosas muy buenas y hemos terminado nuestro tour por la casa de la lista los amo, los amo, son lo usamos, lo usamos, son los mejores a mí lo que más me impresionó es que esta serie fue hecha toda con iPad eso Realmente es hacer web tv. Sí señor. Y ahora nos tocará esperar hasta agosto para ver qué nos tienen preparados los chicos que harán la segunda temporada de Media Lab TV. Yo espero que en ese caso me inviten a hacer parte ya no solamente de los actores del reparto y me pongan un nombre distinto pues al nombre propio. Sí señores. De esta manera llegamos al final del cierre de temporada Media Lab TV. Hasta la próxima muchachos.